Hola, estamos en sasbury es el pueblo de Hannah y hemos venido a despejarnos un poquito de Londres porque ahora ya la, la semana que viene empiezo otra vez con la quimioterapia y ya es la tercera, la tercera sesión, así que estamos ya a la mitad y ya termino, súper bien. Así que como me tiro una semana mal, super cansada con la quimioterapia y con diarrea y, y, y con los ánimos super bajos y eso, entonces una semana mala y otra semana mm, mejor, eh, hemos decidido de, de, de, de enseñaros un poco Shaspuris. Y deciros que de momento va todo muy bien, me siento bastante bien cuando, por supuesto, cuando no estoy debajo de, lo, de los efectos, de, con los efectos de, de la quimioterapia. Y, y ya está, mañana hablamos con el oncólogo, a ver si me hace ya la segunda la, segunda, la segunda prueba, el segundo scan que me tienen que hacer, para ver cómo va todo. Y, y, y dad, volver a dar otra vez las gracias, también quiero dar las gracias esta vez a la ciencia, ¿no? porque gracias a la ciencia me han podido operar y me han podido hacer esa operación tan grande. Y, y ojalá... Ojalá siga la ciencia avanzando, ¿no? vamos a pedir todo, porque se siga invirtiendo en ciencia, a ver si algún día no se sale, sale algún otro tratamiento que no sea tan duro y tan fuerte como la quimioterapia, que no te deje tanto, tanto efectos y que cada vez seamos más que, los que vencemos el cáncer, ¿no? los que lo superamos con nuevas con terapias. Y... Y eso es todo desde, desde Saskui. Un abrazo para todos y, y muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos juntos.